Ya, ya, ya, ya. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Me iba a molestar. Ya. Yeah. Como odio esa mierda, de verdad, hey. Odio cuando me miran a los ojos y me mienten. Mientras tanto, yo veo su subconsciente, hey. No me molesta tanto, pero si me diere la mente, hey. Díganme qué es lo que ustedes sienten. Yo sigo contra la marea, contra la corriente, hey. Siempre atento, siempre con mi mente. Wow. Yo sé que ustedes también lo sienten, sienten con la mente Díganme que también están en el presente, ey Ustedes también lo sienten, ey Sigo mi mentalidad, delizo la pista, compa Le pego de verdad, ay, bye Yo no va atrás, yo no quiero mirar no, no, el tiempo pasa y nadie lo puede frenar Díganme que hay mucho más Mientras tanto no me molesta Pero me doy cuenta, ya yeah. No es divertido que lo hagas así, no te va a funcionar Mi mentalidad lleva tiempo, tiempo de descifrar Es como que te llega la conciencia y te gusta escuchar Dígame que hay mucho más, ya yeah. Que hay mucho más, que hay mucho más Un punto en una galaxia, tremenda Lo pienso al instante, quizás no somos hueso y carne, ey Quizás somos polvo, estelar, mezclado con conciencia Energía, presencia, ya el tiempo pasa y nadie lo puede frenar. Pero si te dais cuenta. El tiempo pasa y yo hago con mi libreta. Ey, dame lo que quieran. Para ustedes eso son caretas. Ey, no usan nunca la libreta. Ey, ya. Yeah. No quiero hablar. No quiero pensar.